Thank <smart noise> you. Y ¿Qué tal estáis? Soy Playmas chicos y estamos en este... Bueno, gameplay que quería hacer. Este gameplay muy adelantado al mundial. Vamos a jugar el partido que será el día 23 de noviembre. El Costa Rica-España. Y bueno, mañana es el Jordania-España. Lo hago por motivo de eso. Y bueno, pues vamos a ver este es fútbol 2023 que aún ni lo he puesto por aquí. Eh, estaba... Quería hacer el partido porque han metido la actualización de las selecciones que están para coger Que, que están libres que, que las han metido offline, modo offline Y bueno, pues voy a hacer una España Ups Le doy una España a España, perdón Voy a hacer una España a Costa Rica, a ver qué tal, claro A ver, Costa Rica está por aquí abajo, aquí Y bueno, pues ya está me he equivocado, momentito chicos. Ponga España, momentito. Y bueno, eso quería hacer, chicos, un. Ahora sí, una España Costa Rica. A ver qué tal. Vale, ahora sí, te... ahora sí te he pillado, vale. Y bueno, pues vamos a poner la dificultad, la dificultad, Levin. No, nos vamos a poner en juvenil. Eh, Lesiones, sí, por supuesto. Pantalla, nada, todo perfecto Reglas, 5, ¿puedo poner más? 10 minutos Vamos a jugarlo a 10 minutos Perfecto, podemos hacer más Prueba así, penalti sí, lo vas a poner Balón, ¿puedo cambiar? No puedo cambiar el balón, vale sustitución Sustituciones, de prueba, sí Ventanas de sustituciones, cinco o seis cambios por pues seis cambios como en los partidos amistosos Seis sustituciones, vale más, eh, qué bueno, soy muy realista, ¿eh? encantada eso del FIFA ¿Qué más? Eh, perdón, del fútbol, yo estoy con el FIFA Vale, yo voy y ya está a ah, los estadios, estadio... Eh, ¿Cuál podemos poner? Y siempre me haza, San Siro Yo voy a poner más... más monumental, no yo voy a poner Emirates, mínimamente este eh, Invierno, de noche, despejado Vale, no me un poner el temporal, vale Terreno normal, todo esto normal Vale, ya lo podemos seleccionar chicos, vamos allá Vale Me encanta la cinemática que tiene, la cinemática que han cogido... Para <risa> las selecciones es enorme, hombre. Me molaría que se viera el escudo de cada selección. Eso sería muy bueno. Pues bueno, aquí tenemos lo que es el vestuario. Nosotros jugamos de... De rojo y ellos con la secundaria, claro. No está, la verdad... Aquí Costa Rica no está licenciada entera, España sí, por el Mundial me imagino. Y bueno, pues vamos a jugar, vamos a ver, vamos a darle aquí, vamos a entrar. Ahora creo que puedo coger los personajes de la alineación y vamos a ir viéndolo. Vale, eh, creo que aquí los puedo poner Vale, aquí tenemos la estrategia Una estrategia totalmente nueva Tenemos a Ferran Álvaro Murata, Pablo Sarabia Pedri Busquets, Aymery Laporte Pau Torres Y Carvajal Pau Torres es que no me gusta que Vamos a poner silicueta misma, Mismamente, ahí Aymery Laporte, sí Laterales, laterales yo voy a poner que corra a Gaby por aquí. Voy a poner a Gaby arriba. Daniel Olmo. Dani Olmo le vamos a poner... Por Pedri, por ejemplo. No. Por ejemplo, por... Es que Coque es muy bueno. O por Coque. Sí. Sergio sí, sí, Carlos Soler. Y luego está bien. Está bien Ferran. Sí, eso va a ser táctica vale aquí puedo cambiar la, la formación formación 4 3 3 esa ahí está estilo que reina el estilo de luis enrique balones largos mm, por las bandas yo me voy a poner por las bandas no me gusta la posesión mucha la posesión ahí instrucciones individuales no voy a hacer táctica secundaria oh. vale de momento no Vale, equipo no desde del partido Esto ya no sé cómo va Esto viene ya determinado por estadística No Y luego esto que no sé qué es Guardar datos Crear desde cero Guardar aquí me imagino Vale, 4 3 Ah, para guardar la alineación Vale Pues nada, vamos a jugar ya chicos A ver qué tal Vale Vamos a entrar en escena. Y no sé yo música porque la he quitado. Para que no me metan ningún copyright. Así que estamos en silencio, claro. Vale, aquí está el estadio, chicos. Sale mire de Estadio. Aquí está y bueno pues vamos a echar esta españa a costa rica vamos a ver qué tal va y está la narración de también la he bajado para que podamos para que podamos jugar a gusto y bueno ahora sí salen las dos selecciones la de la de Costa Rica a nuestra izquierda y a nuestra derecha a nuestra selección ahí está la de Luis Enrique y la de seleccionador costarricense, y bueno, vas a ver qué tal partido hace España con Costa Rica es la primera vez que hago este partido aquí y con el de fútbol y vamos a ver qué tal va vamos a verlo entero todas las alineaciones y Jordi Alba, Lapora Zilicueta Pedri, Sergio y Busquets Dani Olmo, Gavi, Álvaro Morata y Ferran y luego, bueno, pues aquí están los aquí están los sustitutos ahora vendrá la selección de Costa Rica con Caldor Navas en la portería Oviedo, Calvo, Duarte y Fuller en la defensa luego Nete Tejeda y bueno los demás en el mediocampo Contreras y Campbell delanteros y bueno luego están los sustitutos y bueno ahí tenemos el dibujo claro todo el dibujo de lo que es el campo y el partido que vamos a echar de primicia Antes del mundial Vamos a ver qué tal va ah, Círculo, joder Me equivoco a chicos con el Con el pase Bombeado, joder Uh. Madre mía, la tiene y cuida Tejeda, cuida, Tejeda, se puede Tejeda, muy bien la tiene Ferran, vamos Ferran, la tiene Ferran, perfecta Puede pasar por dentro y la tiene ¡Ah! Ahí la tiene Calvo, le intercepta Calvo, cuida se va él con Borges, intenta ir ellos con Borges, ahora Torres, intentan salir ellos al medio campo, aunque le rebota Jordi al y el talón, a ver ahí. La tiene Gaby, vamos Gaby. Qué parada de Gabi ahora Ferran. Paradón también de Ferran. Madre mía, qué parada hecho que los navas ahí, chicos. Paradón, a ver ahí. Nada, es fuera de juego, chicos. Fuera de juego. En estos primeros siete minutos de juego. Va a sacar que los navas ahí. La pelota perfectamente. Estamos ahí a Emery Laporte Defendiendo, aunque se va rápido Borges, cuidado con Borges, que puede irse Cuidado, ahí el tiro de Borges Fuera el tiro Va a sacar ahí un eximuno otra vez el tiro Lo tiene perfectamente Ahí La pasa Pedri a, a Gaby Hace el pase bombeado Aunque lo, bueno, lo quería hacer el pase pero lo interceptó hay un cuadro costa la tiene Fuller, cuidado con Fuller va por este carril izquierdo, se la pasa a Navas la pasa atrás a Navas, sale ya con Duarte en esa apertura y bueno, hace falta Álvaro murata me parece la saca cuidado con Tres, muy rápido ahí está en el medio campo, la tiene Campbell cuidado con Campbell que es muy bueno, se va con Torres cuidado Campbell cuidado Campbell, puede tirar Campbell Uff, bueno, mal, Uf, la tiene Contreras, muy bien, la quita y perfectamente, Álvaro Morata no le tiembla el pulso, la tiene Gaby, va a correr Gaby, nunca se, se, se frenó un poquito y la piedra que la vuelva a conseguir Gaby, a ver ahí la tiene Álvaro Morata, uff, qué buena para Pedri, la tiene ahí perfecta, a ver ahí, Álvaro Morata, no, va a ser córner. va a ser nuestro primer corner del partido antes que costa rica ahí va a sacar la jordi alba a ver qué tal el tiro Uf, nada para de Keylor, nada chicos minuto 18 y saca lo rápidamente la, que la tiene a Silicueta, la tiene al medio de la por la coge la tiene carvajal ahora mismo por este carril derecho Ahí se le va un poquito ahí a Ferran A ver ahí ¡Uy! El gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Golazo de Álvaro Morata Vaya golazo que ha puesto El, el, el minuto 20 para poner a España por delante España 1-Costa Rica 0 Qué golazo de Álvaro Morata Super gol, ¿eh? Muy bueno el golazo, la verdad Estamos viendo se Salido un poco ahí, incluso resbaladiza Ferran. Pero bueno, Álvaro Morata la cogió genial. Ahí, le resbala. o Hace un pase muy raro. Pues creo que se coloca tan bien que es que no llega el portero. Yo creí que le iba a interceptar, pero no. Eh. No la, no le llega a interceptar. Keylor, vale. Ahí está de 21 Álvaro Morata sacan ellos, sacan intentan salir por mediación de calvo ellos ahí haciendo presión. La pasa con Entreras. La tiene, la tiene ya Busquet Aunque la tiene Duarte ya. En este medio campo la tiene Borges. va con Campbell. Ush, Campbell. Vale, ahí se... Se abalanzó. una flecha ahí justo para pasarla. Aunque ya... Va a hacer el pase ahí. La tiene Pedri ya tiene Ferran a ver, lo puedo hacer con Álvaro Morata no, va muy mala pelota ya tiene Calvo falta falta de Pedri, ¿no? sí, le ha dado ahí Pedri le ha dado un toque vale, va a sacar Keylon otra vez ahí de su, por de su portería, este en es los pases 77 de un 25% Costa Rica la tiene ahí perfectamente Álvaro Morata. A ver, ah, un Ah, estrella un jugador costarricense La tiene Gaby. Vamos Gaby. A ver Gaby, qué tal si lo puedo hacer. A ver ahí. Golazo, gol, gol, gol, gol, gol. De Gaby. El minuto 30. Vaya. Golazo de Gaby, chicos. El primero del partido también. Que Gabi es una flecha, corre, eh, pero vamos Que se los pela y está el gol Y que casi para Keylor Pero no, no llega a pararlo Casi lo toca, creo, con la punta de los dedos Casi Esa punta de los dedos, pues no ha llegado Bueno, sacan ellos otra vez por mención de Calvo Sacan otra vez Costa Rica, minuto 30 Ya, estamos en el ecuador de esta primera parte Chicos, España 2 Costa Rica 0 o también voy a hacer el de Alemania y el partido de Japón mañana ahí estaría a ver ahí Uf, nada se la lleva Calvo hay que tener cuidado con los costarricenses que son muy buenos Lo sacan por mediación de Borges por ahí, con ese por ese ese, ese campo se lo la saca muy Tranquila y la pelota, aunque le cae a Duarte. Cuidado que ellos también bombean muchos balones. Hay que tener cuidado ahí con bombear balones. Perfecto, a ver ahí. Vamos Gaby, corre Gaby. Ahí se la van a quitar a Gaby. Ay, qué pena ahí. A Duarte se la quita a Gaby. Uy, casi se la quita a Gaby. Ya sale, le saca por Borges, Es un, es un pase largo a Contreras Álvaro Morata, y latina. A ver, Álvaro Morata, latina. Daniel Dani Olmo, a ver, Dani Olmo. ¡Qué parada ahora sí de Keylor! Vaya parada un de los chicos. A nada, Dani Olmo. Buenísima, ¿eh? ¡Qué buena! Hay un alto ahí. Voy a sacar Jordi Alba, a ver ahí. Nada. Uf. El cabezazo de Daniel Muy fuerte y muy alto Va a sacar Keylor otra vez ahí Estamos atentos ahí España 2 ya, Costa Rica 0 42 ya Casi terminando esta primera parte Perfecta, a ver, ahí la tiene Torres, Ferran A ver, Ferran. Ah, quería pasar Pero se dio con calvo Dio ahí la pelota en calvo Dos minutitos, de añadido ya saca brunete pero nada hace falta y yo creo que al bajal ¿sí? dos minutos de añadido esto se va a acabar va a sacar Benet ahora mismo con la roja o con la tarjeta no sé creo que una vale eso es el estado de resistencia perdón la tarjeta no Jordi Alba si la coge perfecta cuida se va con Telas cuida contreras uff lo mal que estaba ahí a silicueta chicos al paso vamos gabi, la tiene gabi Vale, ahora sí se acabó. Los goles de Morak el minuto 31 y 21, el de Gaby. Nos vamos al descanso. Y bueno, esto es la estadística, cuando terminas el partido, un 36, 46% de posesión, ellos un 54% Costa Rica, Nueve tiros, Costa Rica 1, 7 tiros a puerta, Costa Rica ninguno, Cuatro faltas, Costa Rica ninguna. Un fuera de juego, dos corners, cuatro tiros libres ha hecho Costa Rica. Costa Rica en los tiros libres es muy buena, nosotros hemos hecho un 50% de pases. Costa Rica un 40, 39 pases completados más que Costa Rica, cero centros, ninguno, 11 pases de 7, 5 entradas de 2 y 4 paradas de ninguna. A ver cómo está, el, cómo estamos. A ver, forma física está muy bien. De momento, podemos continuar. Continuamos con lo mismo. No hacemos cambios. Cuidado con Campbell, cuidado con Campbell Madre mía, el tiro de Campbell Caído fuera Ha uh. He hecho ahí una jugada Pero vamos, son las Son lo suya, ¿eh? Esa jugada, madre mía, qué jugada Ha hecho Campbell, cuidado con Campbell ¿eh? Es un jugador Bastante bueno ¿eh? Vale, a ver ahí Ferran Vamos, vete, se va Ferran Perfecto, a ver ahí si puede hacer bombear el balón O algo Ah, ¡Qué mala! Ahí dio un Calvo la pelota, me parece sí dio un Calvo exactamente. Tres cornes llevamos, Costa Rica ninguno. ¡Uy! ¡Qué golazo chicos de Morata! Otro gol de Morata, ta ta ta ta ta, ta. Con ese 2 ese segundo gol de Morata ahora mismo en el minuto 49 casi 50 la segunda parte para el tercero españa 3 costa rica 0 estamos viendo lo gol estoy en juvenil estoy en lo más sencillo la verdad estoy como el principiante. Estoy en principiante este nivel sencillo ¿eh? lo digo también Madre mía, pero Campbell se ha hecho unas jugadas ¿se En nivel sencillo, que dices, madre mía Qué jugadas Qué bueno ahí No, no va a llegar No llegamos ahí, la coge Abas Uf, cuidado aquí, cuidado aquí No, no, no, no, no Cuidado Uff Madre mía, la que tenía ahí Costa Rica Cuidado ¡Oh! hay ¡Qué parada de una y a tejera! ¡Madre mía! Parado una ahí, eh. A tejera y hacer tiros de Sin pensárselo. De cañonazo. Sacan ellos el primer corner suyo. Ahora sí. 73-72 Costa Rica. Ahí no sé qué posesión he visto, ya no me acuerdo. Ni qué estadística. Ahí la por ahí. Perfecto, Morata Ay, se la llevó calvo Estuvo un poquillo retrasado Morata Que rápidamente Morata A ver, ahí la tiene Carvajal A ver, Carvajal por este carril izquierdo A ver A ver, ahí ah, nada, A nada, las manos de Keylor Un poquito floja, minuto 58 ya La tiene Borges Este... Abriendo el campo por aquí. y ahí Campbell. cambio Campbell, qué peligro de jugador, eh. Tiene Tejeda, cuida Tejeda, la tiene Campbell, aunque no ha podido ahora, perfecto. Tiene Fuller. Hay ver ahí, a ver ahí. No, no llega. La va a ser de calvo la pelota. La tiene Duarte, sacan ellos con Duarte. Qué bueno ahí con Ferran. A ver, Ferran. Fuera el tiro de Ferran, chicos. Hasta punto de entrar. Qué tiro de Ferran. El Pena. 164 ya. Ahí están las sustituciones. Ortiz y... Contreras me parece... Ah. A por Contreras. Cuida Campbell. Oh, Campbell, madre mía. Está fallón, eh. Uf. 45% de 55, está muy bien Costa Rica la posesión. Ahí, tiene Álvaro Morata, ahí, Ay, qué pena, quita Fuller muy bien ahí en, el, en su área, en el área en el área costa cuidado la tiene ellos, la tiene Ferrana aves Ferran, Máquinas Ferran? Ferran, no. Viene un jugador costa corner de ellos no sí mío perdón corner mío vale va a sacar ahí Jordi Alba otra vez 169 a ver Dani Olmo ah, lo con Campbell eh que se va es una máquina Ahí Ahí se le ha ido ahí. ¡Ah, oh, qué pena! Corner. La cabeza un jugador. A un jugador costarricense ahora la tiene Jordi algo. Va a sacar otra vez del otro lado. A ver ahí. Nada. Va a ser de Ortiz esa pelota Aunque ya tiene rápidamente a Filicueta Y se le va si sí, se le fue, se le fue 173 Llegamos a El Ecuador de esta segunda parte ya Muy cortita De unos 10 minutillos Cada parte Casi 20 yo creo Cuidado, cuidado. ¡Ah! Se me ha ido. No sea larga. Tampoco controlo muy bien el PC, ¿eh? que digamos. Es falta ahí, sí, de Carvajal. Falta. Minuto ochenta ya va a sacar Borges ahí de su área Costa Rica con esa posesión alta Uf, cuidado ahí con Campbell Me he yo ahí, ¿eh? Tejeda Ahí está Y qué buena es Ferran, Ferran ah, La tenía Tejeda muy cerca Oviedo me parece Morata Nada, envió el tiro a las nubes Va a sacar navas, ahí está. No. Solo hago faltos. No. Qué bueno, Daniel Moe ¿eh? ahí Uff La buenísima de Daniel Olmo, qué pena ese rebote Que diera en Kaylor, Cuatro de añadido ¿No Estamos en el 91 ya No. Leche Hostia, cuidado Cuidado con Ortiz Uff no, Yo me había cometido el gol, eh Me lo veía Ahí está chicos, se acabó dos, Con dos goles de Molata y uno de Gabi España 3 Costa Rica a 0 Y bueno, un partidazo la verdad Me ha gustado mucho Y nada, pues ha molado la verdad Un partidazo Ahí está el jugador de partido Que es Morata También me gusta mucho esta esta cinemática que metan ahí el que metan el este el mejor jugador de partido pues yo est estaría mejor la verdad estaría lo mejor mejor la verdad que le dieran como el trofeo el MVP sabes entonces eso estaría mejor pero esta esa escena de con fotos y tal queda muy bien también En el, el, el, el fútbol aquí y bueno, pues este es el final del partido, la tabla que ya la hemos visto y bueno, ahora ya completa con 10 tiros a puerta, Costa Rica 1, con 6 faltas que hemos hecho, somos un, un, somos un faltón, 5 córneres de 1 Costa Rica, 6 tiros libres ha hecho Costa Rica, nosotros ninguno bases completados 60 de 70 Centros 4 nosotros y Costa Rica 1. Pases 18 y 19. Costa Rica nos gana por 1. 13 entradas 4 y 2 de 7 paradas. Está muy bien. Así que bueno, pues ya estaría. Esta es otra tablita final ya. Si queremos hacer rebacho finalizar el partido. La mejor nota para Morata. Y bueno, ahora sí me despido. Nos vemos para el partido. Chao.